¿Les parece que, que empezamos? Perfecto. Voy a, sí, claro. voy a seguir admitiendo. no ¿te aparece la gente que quiere entrar? Sí, ¿Sí? ya puedo entrar. Ya, perfecto. Bueno, eh, buenas tardes otra vez a todas, a todos quienes nos acompañan hoy día, en este día, en esta tarde lluviosa en Santiago. Le damos una calurosa bienvenida a este ciclo de conversaciones en torno al tema de la imaginación. Hola Buenos Aires, hola a, la, a Málaga, España. Eh, y bueno, hoy iniciamos este ciclo con la primera sesión, una conversación que vamos a tener con Paula Ditpon. Y, y este se trata de un ciclo que, que se inicia hoy, eh, pero que termina en el mes de noviembre de este año. Tiene una periodicidad casi prácticamente de, de una sesión un poquito más eh, cada mes. Y, bueno, muy brevemente, este ciclo constituye una actividad que hemos organizado junto a Jimena Castro. Hola, Jimé que está aquí también. En el marco de nuestros respectivos proyectos Fondesit. Jimena tiene un proyecto Fondesit postdoctoral que se titula La imaginación visionaria en la colonia. Y yo soy la investigadora responsable de un proyecto Fondesit de iniciación titulado El camino del descenso en el matrimonio del cielo del infierno de William Blake y el libro rojo de Carl Gustav Jung. Antes de empezar, Jimena y yo les queremos agradecer eh, en primer lugar a todas y todos los colegas que se sumaron a, a esta iniciativa, que accedieron a participar de este ciclo de conversaciones con mucho entusiasmo además, eh, y sin, bueno, sin, sin su participación, obviamente, no podríamos realizar este ciclo. Y también les queremos agradecer a ustedes que están hoy día conectados, eh, interesadas, interesados por este tema que nos convoca. Eh, les queremos agradecer desde ya su asistencia y también esperamos y los invitamos, las invitamos a participar porque mmm, pretendemos con, con Jimena generar un espacio de diálogo, ¿sí? De manera muy general les le explico que vamos a funcionar eh, después de, de una presentación que Jimena va a hacer de, de Paula, que es no está entrevistada, podríamos decir, hoy día. Eh, vamos a, a abrir, Jimena y yo, una conversación cierto, con algunas preguntas que pretenden instalar, algunas temáticas relacionadas con, con el tema, eh, la aproximación que tiene Paula a este tema. Y abrir, iniciar el diálogo. Esperamos que ustedes también se animen a participar en la segunda parte de, de la sesión de hoy con sus propias preguntas y comentarios. Para eso les pedimos entonces que mantengan los micrófonos por ahora apagados para no interferir en el audio de la sesión. Y también yo hoy día voy a estar especialmente atenta al chat eh, para que puedan ir haciendo sus comentarios por ahí y también pidiendo la mano eh, vamos a llevar una lista para, para poder ordenar de alguna manera las preguntas en la segunda parte de, de la sesión. ¿Sí? Eh, eso. Eh, antes, de, antes de pasarle la, la palabra a Jimena entonces, y de empezar con la conversación, que es lo más importante, destacar que la sesión final de este ciclo es una sesión de síntesis eh, donde pretendemos hacer con Jimena una retrospectiva, recoger algunos hilos, algunos temas ¿sí? que, que eventualmente se van a ir presentando a lo largo de estas sesiones que en realidad convocan desde una perspectiva interdisciplinaria, a partir de distintos contextos, autoras, autores, eh, ideas, ¿cierto? Reflexiones en torno a este tema que es tan amplio y tan diverso también como es la imaginación. Sin duda que exige esa aproximación, este tema. Entonces quisiera destacar eso, que la idea es conducirnos a una, a una sesión final donde podamos hacer esa síntesis retrospectiva también del, del ciclo. Eso, gracias a todos, a todas, y le dejo la palabra a Jimé. Gracias Dani, eh, me uno a tus agradecimientos a todas y todos los que están aquí. En esta época en que puede ser tan agotador tanto Zoom, les, más les agradecemos su, su participación, su presencia, su interés, sobre todo en estas instancias en las que buscamos precisamente dialogar. Todo algo que tan necesario, que, que una actividad tan, tan hermosa que queremos seguir cultivando. Entonces, para comenzar... Eh, Quisiera presentarles a Paula Dittborn. Paula, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Para nosotras es un gran honor contar contigo aquí. Eh, eh, Paula es artista visual, ella es doctora en estudios americanos del, insti del Instituto de Estudios Avanzados eh, de la Universidad de Santiago y ahí precisamente eh, Paula elaboró una tesis muy interesante acerca del arte plumario y cuyos eh, descubrimientos, reflexiones va a compartir con nosotros hoy día. Eh, también es actualmente directora de la Licenciatura en Teoría e Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado, donde también ella enseña arte medieval y arte colonial. Estamos ante una persona que realmente está eh, interesada en este periodo, en este momento de la historia en el que se... Eh, la imaginación, justamente, torna, toma, perdón, un rol fundamental para pensar el mundo, ¿no? Y, y esa manera de ver el mundo la vamos a conversar hoy día a través de esta figura que yo antes de, de, de, cuando, antes de conocer a Paula y su trabajo no tenía idea acerca de lo que es el arte plumario, eh, qué significa, qué es, en qué consiste esto, entonces... Por eso, Paula, quizás quisiera comenzar este diálogo haciéndote una pregunta bien básica, eh, porque puede que haya personas que aquí estén en la misma que yo estuve hace un tiempo y que no saben, eh, no sabemos qué es, qué es el arte plumario. Entonces, si pudieras, pudieras tú contarnos en qué consiste el arte plumario y cómo nos enteramos de él, finalmente, cómo es que llegamos hoy en día a hablar de esto, en este lugar. Gracias, Jimena. Eh, te pido permiso entonces para compartir una presentación y así... Voy a dejar de hacerlo yo. Uh -huh. Acompañar con imagen A Paula. Uh -huh. Bueno, eh, antes de responder quisiera agradecerles a las dos por haberme invitado. Para mí también es un gusto estar aquí conversando sobre estas cosas con, con todos y todas ustedes. Eh, bueno, el arte plumario o la pintura plumaria, como se le llamó inicialmente, eh, consiste en la confección de eh, atavíos, eh, <coughs> objetos y ornamentos de diferentes tipos, mantos también, escudos, imágenes, mediante la adhesión de plumas de pájaros sobre diferentes eh, superficies, que pueden ser eh, estructuras realizadas de fibra eh, vegetal, o sea, estructuras flexibles, o ya eh, superficies un poco más rígidas, como podría ser una lámina eventualmente de, de, de, metálica o, o de madera. Y el arte plumario, los objetos plumarios han sido eh, realizados por diferentes culturas desde épocas muy remotas, eh, diferentes culturas andinas han realizado objetos plumarios, eh, diferentes culturas amazónicas también, pero eh, la plumaria que yo me dediqué por lo menos a estudiar en el contexto del doctorado al que hacía alusión Jimena, es la, la, la plumaria no hispana, o sea, la, la plumaria que se empezó a realizar a partir del momento de, de la llegada de los conquistadores a Mesoamérica, siglo comienzos del siglo XVI. Eh, ¿Cómo sabemos de estos objetos? Bueno, desgraciadamente no, no, no se conservan demasiado. Alessandra Russo, que es la historiadora del arte que yo más como he leído para, para entender sobre estos objetos, sobre estos productos, señala que no, son, no superan en realidad los 12, 15 eh, y están conservados en diferentes museos, en diferentes instituciones a lo largo del mundo. Pero eh, no solamente sabemos de ellos a través de las como evidencias físicas, de los testimonios de, de, de, de los objetos que hasta el día de hoy se conservan, sino también a través de las imágenes que aparecen de estos objetos en los diferentes códices eh, precolombinos, y también a través de los diferentes comentarios de cronistas, misioneros, eh, los mismos colonizadores y, y eventualmente, por supuesto, también eh, lo que han investigado eh, los sucesivos historiadores y historiadoras del arte que se han dedicado a este tema. Eh, y llaman mucho la atención esas primeras observaciones, esos primeros comentarios sobre la plumaria, porque, porque se dan fenómenos sumamente variados. Eh, hay, hay parte de estas obras plumarias, por ejemplo, fueron enviadas a Carlos V, que por, por aquel entonces era emperador, y muchos embajadores llegaron a, a donde estaba su corte a observar todas estas piezas que habían sido traídas desde, desde América, y entre, esos, eh, entre esas visitas y embajadores estaba ni más ni menos que Durero, un célebre artista renacentista, quien quedó como absolutamente maravillado eh, ante el oficio, pero también ante la novedad que suponía para el contexto europeo, esta materialidad tan, bueno, en algún momento considerada tan, tan exótica. Paula, eh, perdón, un segundito. ¿Sí? O sea, un, una preguntita, eh, lo que Durero vio o lo que enviaron ellos son cosas como este objeto que están mostrando? Claro, o... claro, claro. claro. Según aparecen los inventarios, lo que fue enviado a Europa en aquel momento, la primera mitad del siglo XVI, fueron eh, penachos, escudos, eh, brazaletes que se utilizaban en diferentes ceremonias, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta expresión de sutil ingenio, de sutil ingenio, perdón, que es como eh, titulé la, la conversación del día de hoy, o titulamos en realidad en conversación contigo, Jimena, la, la, la sesión de hoy, tiene que ver justamente con una de esas expresiones eh, europeas, pero en este caso precisamente de, de Alberto Durero, ante la contemplación de estas piezas que realmente no sabía, y eso es lo que él insiste en señalar, que no sabía cómo, cómo valorar. Eh. Porque, porque estaba muy establecido que el valor atribuido a las, a las obras de arte, a las piezas, eh, tenía que ver con cuestiones que no se simplemente no se adecuaban a esto que estaba observando, ¿no? Porque es una técnica novedosa y, y que por lo tanto no sabía cómo estimar es un material novedoso y que por lo mismo tampoco sabía cómo cómo evaluar en términos monetarios. Y, pero pero insisto, eh, como, como estas observaciones no solo son las que eh, estos comentarios no son solo los que se produjeron en el contexto europeo, también son muy valiosas y muy enriquecedoras para la investigación, por supuesto, las observaciones realizadas por, por los misioneros, por los cronistas, bueno, en fin, y dentro de los cuales se encuentran, dentro de los primeros, quizás eh, el, el, el más célebre, célebre Bernardino de Sahagún, eh, que es un... un Ingeniero franciscano que realizó un, un, un tratado, eh, un códice muy importante, que es el Códice Florentino. Que recibe, originalmente se llamaba Historia General de las Cosas de Nueva España, pero, pero recibe posteriormente el nombre de Códice Florentino, porque se conservan en la biblioteca en Florencia. Eh, y, y, y, y también se admira eh, por esta técnica, y, pero se preocupa principalmente de describirla con sumo detalle tal como se dedica a describir con sumo detalle eh, todo el conjunto de prácticas culturales eh, nahuas a las que él había podido tener en ese momento acceso. Pero también están los comentarios de Motolinía, que era otro párroco eh, franciscano, eh, Durán, en fin, del mismo Cortés, el mismo Hernán Cortés, que también, independiente de lo, de lo problemática que pueda ser esta figura, se, por, por, por las razones que conocemos, se admira enormemente ante la maestría y, y, y la belleza de estas piezas. Y eso es un punto crucial. Eh, y, y encarga a, algunos, eh, a, a, a determinadas eh, personas nahuas que realicen imágenes que, a partir de bocetos que él mismo les entrega, pero a través de la confección de esta, a través de, de, de la utilización de estos materiales, a través de estas plumas. El mismo Hernán Cortés les pide eso. Claro, según, wow, cuenta, wow. según aparece en sus cartas. Sí. Ah, sí, a todas. <ríe> no es que se le haya ocurrido a él. Claro. Ahí, también se instalaron sí. escuelas, también fue muy importante en ese sentido la labor de, de, de Pedro de Gante, mm. en fin, pero solo un poco para, para, para establecer como una pequeña panorámica de estas primeras impresiones, de estas primeras impresiones por parte del espectador europeo, y que como es de esperar, establecieran comparaciones entre, entre esto que están viendo y que les resultaba novedoso, eh, y, lo, y los medios que, que ya conocían, los medios artísticos que ya conocían. Entonces, hablan de... Eh, hablan de estas obras como pinturas plumarias, ¿no? y la pintura, pensando, comparándolo con la pintura, que es un, que es un arte que, que, viene, que se viene desarrollando en Europa hace ya, evidentemente, bastante tiempo, pero también se refieren a estas obras como, como mosaicos de plumas, y el mosaico es también una técnica, bueno, muy arraigada en el contexto bizantino, en la Europa medieval, como... Eh, como que observan determinadas cuestiones en, en, en, la, en la manera en que son elaboradas estas piezas, y, pero las leen a partir de los medios que, ya, que, que ellos conocen y que de alguna manera son distintos a, lo, a los que existían en el contexto prehispánico. ¿Ya? O sea, la pintura en el contexto azteca se realizaba en los muros y podríamos considerar que pintura también era lo que... Eh, lo que se hacía en los códices, pero en ningún caso encontramos una pintura de caballete como la que estaba empezando a ser desarrollada en el contexto europeo. Entonces ahí, ahí es cuando se empieza a producir como eh, es, estas fusiones, podríamos decir, que es un punto tan importante entre estas tradiciones mesoamericanas, entre estas tradiciones prehispánicas y, y lo que traen desde Europa, ¿no? inicialmente los colonizadores, eventualmente ya misioneros y... Eh, y el resto de las, de las personas que vienen llegando. Ahí estamos viendo el, el códice Florentino. ¿Algún? Sí. ¿Qué pasa con estas, con estas imágenes, Paula, en el contexto, claro, como de este encuentro de dos mundos, como dice la Alessandra Russo, ¿cierto? Como por qué tuvieron una relevancia eh, especial en este proceso de encuentro de de mixtura, ¿cierto? Eh, y particularmente pensando en la, en la evangelización. ¿Por qué el arte plumario tuvo una relevancia particular ¿no? en ese contexto? Sí, sí. Estoy pensando ahí, yo le decía a la Jime, eh, como que inmediatamente se presenta el arte como... Y entonces las imágenes, la imaginación, como, como este espacio mediador, ¿no? Incluso lo que sabemos de, estas, de este arte está mediado, como tú decías, eh, por lo que dijeron los cronistas, por lo que vieron en ese momento los europeos, posmedievales además, que venían llegando sí. al encuentro de este mundo primitivo. Entonces, eso. Sí, esa, esa, pregunta, esa pregunta es clave. La pluma tiene una, independiente, de, o sea, más allá de los objetos que se confeccionaran con plumas en el contexto prehispánico, y particularmente en el mesoamericano, la pluma tiene toda una variedad de, tiene como una densidad semántica eh, tremenda, en el fondo, eh, por un lado está todo el simbolismo vinculado a los pájaros, pero la, pero la pluma en sí misma era visualizada, o entendía, o así al menos se ha, se ha consensuado en la actualidad, como la elevación del espíritu, como una ele elevación espiritual. Entonces un dios emplumado es un dios, y muchos de los dioses del panteón, Azteca eran emplumados, como Quetzacoatl, para no ir más lejos, eran, eh, yo sé que, que, que por lo tanto tenían este atributo espiritual de elevación espiritual, ¿se entiende? Para referirse a las cosas bellas, se, las personas se referían también utilizando la, la metáfora de la pluma, para, para referirse a, una, a una, una mujer embarazada se decía que poseía en su vientre una pluma, entonces no es no es solo que, que se hayan elaborado objetos en, eh, con plumas para colorearlos, como puedo haber dado a entender, sino que la pluma poseía un, un, un, un, un significado como muy rico y muy, muy, muy diverso. Parece en este momento que no, pero mi, mi intención es responder tu pregunta. Entonces uno de no los tantos posible. usos que se hacía de la pluma, era, eh, y particularmente de la pluma de Quetzal, que es un pájaro muy, muy valioso dentro de esta cultura, es la de vestir a los cautivos eh, en, las, eh, en las ceremonias eh, en las que eran sacrificados. ¿Ya? Entonces los, los cautivos uh -huh. en el fondo, las personas que han sido aprisionadas dentro del contexto azteca en el que sabemos que se realizaban sacrificios humanos, eran vestidos con, unas mantos, con unos mantos hechos de plumas, eh, circulaban por, por al, alrededor de las, de, de las calles de la ciudad y eventualmente eran sacrificados. ¿Por qué porque se los adornaba con estas plumas, que son a su vez atributos de, los, de determinadas deidades? Porque se consideraba que al estar vestidos con los mantos de plumas se sacralizaban, se convertían en algo sagrado ya temporalmente, pero se convertían en algo sagrado al fin. Y eh, los, los colonizadores, y sobre todo los misioneros, yo eh, pienso acá que, que, que son los misioneros más bien, son conscientes en el fondo de este, de este poder como eh, sagrado que se le atribuye eh, a la pluma, pero también a este poder como transformador, de convertir algo... De una persona en algo sagrado, de convertir a una cosa en algo sagrado. Eh, y en ese sentido no es casual que haya sido la pluma del quetzal o en algunos casos la, la pluma del tordo porque, porque son plumas que tienen una coloración bien particular, o sea, tienen una coloración eh, tornasolada, o sea, quiere decir que puede variar su color del verde al azul, dependiendo del ángulo desde el cual se lo mire, por la estructura misma de la pluma, que es distinto a los, a los coloreantes que podemos obtener de otros medios, minerales, vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, los misioneros son conscientes, en el fondo, de este poder sacralizador que tienen las plumas del Quetzal, y qué es lo que hacen... Eh, incentivan o quizás incentivar de una manera muy amable pero pero eh, sí instalan... yo estaba pensando en otras expresiones claro <risa> ya sabemos pero, dónde vamos. Sí, pero pero en el fondo su intención es perpetuar esta práctica del perpetuar esta práctica del, de la plumaria pero para la ejecución de imágenes de, de contenido europeo y cristiano ¿Se entiende? Porque de esa manera, en el fondo, aquello que se está representando, como en este caso vendría a ser eh, el, el, el, el Salvador Mundi, un Cristo con una bueno, aureola cruciforme y sosteniendo la orbe, que es absolutamente ajena para el espectador eh, náhuatl, pasa a ser inmediatamente un, un asunto, un motivo vuelto eh, sagrado. ¿Se entiende? Entonces, eh, bueno, evidentemente ya la imagen, hay una larga tradición del uso de la imagen con fines evangelizadores en el contexto medieval, con algunas disputas, por supuesto, pero, pero desde hace ya harto tiempo que desde la cristiandad se lo considera eh, como el vehículo idóneo para la, sobre todo para la educación, para la evangelización de los iletrados, y en ese sentido el contexto colonial no vendría a ser. La excepción y, y como tú bien dices, en ese sentido coincido plenamente contigo, la, ima la imagen vendría a ser como un punto de encuentro. Sí, sí. Eh, evidentemente también un, un, de dominación, pero también un punto claro. de encuentro, porque, porque están los motivos eh, extranjeros, los motivos importados, pero eh, la, la, la posibilidad de perpetuar de todas formas técnicas y, y usos de determinados materiales que son, que son presentes. No gracias, sé Paula. Sí, sí. sí, gracias. Sí, es interesante también cómo eh, funciona el plan evangelizador en, en tanto el reemplazo descarado de una imagen por otra y lo bonito eh, aquí, cómo la pluma, el, como el medio, digamos, que se usa, permanece porque posee un carácter simbólico en las dos culturas. O sea, hay, hay un montón de cosas que, bueno. que van a coincidir y estaba pensando también cuando hablabas de, de, del, del carácter simbólico de la pluma, en los poemas naguas también, donde se ve que finalmente el poeta, que es aquel que canta, es como un florido papagayo, ¿cierto? Entonces, ah, como sí. que tiene también la capacidad de, de proferir palabras, y, y como eso también ocurre coincidentemente en la tradición trovadoresca medieval. Entonces es como interesante como también, no solo la imagen como medio aparece como punto de encuentro, sino que de, de diálogo quizás, sino que también lo hace el material que se utiliza. Sí, sí. Sí, y que además, eh, quizás no tanto la pluma, pero, pero sí los pájaros tampoco estaban como exentos de simbolismo en el contexto religioso cristiano, o sea, pensando en la figura del Espíritu Santo también, Exacto. representada a través de, de, de una paloma, y... Eh, entonces, como que hace, hace, hace, como que tiene sentido por, por diferentes lados y, y, ese, y me parece en ese sentido muy elocuente lo que también plantea esta investigadora de, de, de, esta, eh, de incentivar la perpetuidad de esta técnica como una, como una estrategia también de exorcismo. Ya, en el fondo se, eh, la plumaria es vaciada de su sentido original eh, para las culturas náhuas y, y, y dotada en este contexto de un, de, un, de, un, de un significado que vendría a ser, claro, eventualmente también cristiano. Y lo otro eh, que, que es importante mencionar, y acá voy a poner otra imagen que, que, que ha sido muy analizada y que también está bueno, muy interesante, es que la conversión de la población nativa era realizada en masa, o sea, eran, eh, la, las ceremonias te, debían ser realizadas para, para una, una cantidad de personas eh, gigantesca que muchas veces ni siquiera alcanzaba a entrar eh, al interior de, la, de las iglesias misionales, y por lo tanto debía ser realizado en los, en los atrios, o sea, en estos patios delanteros eh, que están justo antes de la entrada de las de la iglesias, o sea, eran ceremonias realizadas al aire libre que también tenía bastante sentido hacerlo de esa manera porque las ceremonias religiosas aztecas también se realizaban fuera de los templos y no en su, en su interior, ¿a el interior de los templos en realidad era un espacio al que tenían acceso muy pocas personas. Entonces era un poco para, para darle una, una continuidad nuevamente a las prácticas anteriores, pero dotándolas, insisto, de, de un nuevo significado que más que mal estamos en un contexto en el que toda la estructura social eh, de, de, de, la, de, la, de la cultura que está siendo colonizada ha sido desarticulada. Entonces, eh, también parte del propósito de los misioneros era volver a, a reestructurar esa red, pero eh, volver a llenar esos huecos, como dice Grusinski, pero, pero por supuesto con, con, esta, con estas nuevas ideologías, con estos nuevos eh, contenidos. Entonces, en estos espacios abiertos, en donde se realizaban las ceremonias, son colocadas estas imágenes, aunque insisto, no tienen una finalidad devocional, sino que tienen una finalidad sobre todo como didáctica, memónica, como, como señalaba eh, Jimena en una conversación que habíamos tenido. Y al ser tan amplios los espacios, y al ser tanta la gente, lo más probable es que algunas personas pudieran ver el detalle, como esta Misa de San Gregorio, pero otras en cambio vieran como unas manchas, unas sombras, unas figuras a lo lejos, medio borrosas. Pero al estar hechas de plumas, que insisto, tienen esta cualidad como iridiscente y brillante, eh, de todas formas sabían que eso que estaban viendo en el altar era importante, era, era, era sagrado. Entonces hay como un efecto como de, de cerca y lejos que está siendo como muy aprovechado. Sí, Porque qué ganas de, de tocar esto, ¿no? Como de, al, al enfrentarse con esto, qué ganas de ver la textura, porque está una misa de San Gregorio que uno puede ver con estos Armacristi, que puede ver una pintura medieval, pero quizá una pintura no dan ganas de tocar. Aquí se, se, se sabe, que, no sé, quizá yo soy media rata, pero se sabe que, que hay una textura ahí también, que tiene mucho que ver con, con el contenido de lo que se está, de lo que se está mostrando. Que bueno, pero. Ah, que... oh, perdón. No, dale. Del no, no, es que, es que eso que tú dices es, es, es muy importante, como las ganas que dan de tocar las piezas como para comprobar si es que efectivamente están hechas de plumas o si no, mm. si, no, no, si no están en realidad pintadas, porque eso también aparecía en los comentarios, también aparece en, en muchas de las primeras observaciones de los, de los cronistas y de los misioneros que... Que están viendo algo que se les ha dicho que está hecho de plumas, pero que necesitan tocarlo para comprobar si es que efectivamente es pluma y no pintura. Y se establecen, como la mirada viene por supuesto desde la religiosidad, se establecen muchas comparaciones con respecto al, al episodio bíblico en el que eh, Tomás, si no me equivoco, mete, pone el dedo en la llaga de, de Jesús para comprobar si es que efectivamente se trataba de, de esa persona, se establecen como esa, esas eh, como, eh, comparaciones a, a nivel teológico, porque por supuesto es desde ahí desde donde se lo está eh, observando. Pero esa cualidad eh, áptica, diríamos, de la plumaria eh, también ha sido muy celebrada en, en, en este contexto como inicial. Así qué, que... Qué interesante sí, tener en cuenta también ese punto, ¿cierto? Como ese aspecto... Eh, claro, por una parte esa vinculación con la sacralidad, esa especie como de acto mágico y que inmediatamente se puede revestir un rito inmediatamente de, de lo sagrado gracias a la presencia de la pluma, pero que al mismo tiempo estamos hablando de, de, de materia, estamos hablando de, de sentidos, de querer tocar, de, de querer experimentar y, y, y claro, me acordaba al principio de tu exposición, Paula, cuando mostraba estos objetos que son objetos de uso cotidiano, donde hay un cruce total ¿Cierto? Nuevamente, como ese encuentro de, lo, de los dos mundos que tiene también, este, este aspecto cotidiano, doméstico, de un uso, eh, y, que, y que despierta toda una sensualidad que tiene que ver con la materia, con el cuerpo también, con esa experiencia eh, sensorial. Me parece en general, eh, también para el ciclo, como importante que tengamos en cuenta ese doble, doble aspecto, ¿no? Sí, sí, claro. De, todo, de todas maneras. Si sí, consideramos la imaginación, el arte. Jimmy, yo no sé si quieres hacer otra pregunta. Le damos eh, ahora paso al, al diálogo. Tal vez hay alguien que ya tenga alguna pregunta. Sí, pueden ir escribiendo ahí en el chat si en quieren hacer chat, alguna pregunta. Eso. Ponen como yo o quiero preguntar y podemos ir <risa> dándole la palabra. <risa> sí. Pero que solo Pero quería que, Ah, ¿la sí, no, si eh, no, sí, yo voy anotando, sí. Sigan nomás y yo después doy la palabra. No, no, eh, una última cosa que quería agregar con respecto a, a, a lo que mencionaba Daniela so, sobre la imagen como este punto de, de encuentro, que es, eh, que, que, que, eh, es, es, es mucho más, o sea, es, es un asunto bien interesante, pero también sumamente complejo, porque lo que, lo que desde Europa se concibe como imagen y como escritura, evidentemente es distinto a lo que se concebía como imagen y escritura en el contexto azteca. De partida, el, el sistema de escritura, o lo más cercano a un sistema de escritura, en términos más eh, como contemporáneos, era, era eh, un, un sistema glífico, o sea, que estaba compuesto de glifos y no necesariamente de, de, de letras, como nuestro alfabeto, y que, son, eh, y que son símbolos, son símbolos visuales que pueden... Corresponder a una palabra, pero también pueden corresponder a un concepto o pueden corresponder a un sonido eh, de, de una determinada palabra, y, y que también se pueden ir combinando, pero así todos son figurativos, no son, son icónicos, podríamos decir, no, no netamente simbólicos como son las letras de nuestro deseario Entonces, ya se lo comentaba Jimena eh, anteriormente, en, en esta plumaria en particular, que insisto que ha sido muy estudiada, no vemos glifos. Pero sí vemos eh, la representación de, los, de la célebre arma Cristi, que son todos estos símbolos que representan eh, como diferentes momentos de la pasión, como los dados con los que se jugaron los soldados, eh, los atuendos del de, de, de, Mato de Jesús, eh, los denarios que le pagaron a Judas por la traición, las manos de Pilatos, la persona que lo escupe, en fin, eh, la, la, la, la columna en la que fue eh, flagelado. Y de nuevo, insisto, lo conversábamos con Jimena las armas Christi o las armas de Cristo, es un motivo muy instalado, imagino que también lo es, es estar familiarizado con ella, en el siglo XV, o sea, todavía en, en, en la Edad Media, y que cae un poco en desuso en Europa, hasta ser absolutamente desestimado porque se creía que podía suscitar la idolatría. Pero en el contexto colonial y particularmente en esta plumaria, se opta por seguir empleándolo, a pesar de, de, de haber caído en desuso, como les comentaba, porque se considera que tiene como cierta similitud con, con, con la lógica del glifo azteca, ¿no? como estos símbolos visuales que están como repartidos en el espacio, pero en un espacio que no es evidentemente un espacio perspectivo, un espacio como el de la profundidad que se está instalando en el Renacimiento, por eso me hace mucho sentido lo que tú decías, Daniela, sino un espacio como una hoja... Eh, ¿se entiende? Pero, pero insisto, no es, por, no es porque estemos frente a un escenario que todavía no se, porque estemos frente a un arte que todavía no se actualiza en términos modernos, sino porque se le está dando prioridad al establecimiento de esa conexión con los códigos y las maneras preexistentes. Entonces, es muy interesante lo que, lo que, ahí, lo que ahí ocurre, pienso yo, en esta mitra, que es de hecho una de las más antiguas. Qué bonita que es. Pero sí, ahora, perdón Jimena, te interrumpí no, es, no, no, no, esto es una mitra Sí, no, no, no, no, no, no. La, esto la es, una, es una, plumaria, una plumaria Ya, ya, ya, ya. Sí. No, yo pensé que, que en, en algunas, en la mitra se podía Bueno, hay una mitra que tiene tam, también una ¿muestra? representación de Una representación, parece que no la tengo acá Una representación de la misa de San Gregorio acá está. Pero es como una mini representación de la misa de San Gregorio y, eh, y las mitras también tienen, tienen los, los diferentes, las diferentes Alma para aquí para la mitra eh, Obispa. Acá me aparecen también el, la, el, el cuchillo con el que Pedro le corta la oreja al, al soldado, los denarios, la escalera con la que bajaron el cuerpo. No sé si alcanza a ver porque son muy claras sí. las figuras, pero ahí, Okay. También están las armas cristianas en la mitra, sí. Qué buena memoria, Jimena. Y no es que pensaba como primero eh, penacho, digamos objeto de utilización diaria, después mitra, que también es un objeto, pero que justamente claro. tiene sí, una narrativa primaria. Sí, Sí, sí, sí de hecho en el, en el examen, eh, o sea, la, la, una de las profesoras que integró la comisión, la Valeria dos Ríos, Hizo esa observación como de la idea de, de cabezas emplumadas, como sí, que se perpetúa esa idea de. Exacto. Sí, pero um, sí. Es, es, es muy interesante esa. Juega un poco con el cliché, pero, pero de todas formas, con el estereotipo. No, y además que hayan elegido, y un encuentro que hayan elegido la misa San Gregorio para, para este, justamente este momento, en este momento. Es. O sea era evidente, ¿cierto? Como que había cajón, digamos, claro. este sacrificio, bueno, ahora es el dios el que, cuando le decían también los colonizadores, bueno, a mi rey no le vas a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces aquí como con mi dios no te vas a tener que sacrificar, y mira, se está sacrificando por ti, está derramando su sangre, o sea, como que, como se van utilizando los mismos símbolos finalmente. Sí. Pero al inversa, o sea, como que el trabajo que hay detrás. Finalmente. Sí, sí. sí. Hay algunas preguntas en el chat, voy a empezar a, a leerlas. Eh, bueno, Pablo, en, hace, un, hace un rato atrás cuando estabas hablando, Paula, eh, justamente, y ahí eso nos lleva como al tema de la, de la idolatría, que a mí también me parecía interesante que de alguna manera apareciera en la sesión de hoy. Pablo, a partir del tema de la materialidad, ¿no? Se acordaba de los íconos santos de, de vírgenes y de Cristo, la persona busca tocarlo, dice Pablo. Y pregunta también si habíamos empezado hace mucho la sesión, pero, pero quizás esto no está claro, ¿no? Si participaron los artesanos nativos en la eh, realización de estas imágenes que estamos viendo aquí, de estas sí, obras. Sí, sí, sí, sí. Eh, qué bueno que, que, que apareció el momento para sí. aclararlo. Todas las, obras, todas las obras que estamos viendo, todas las obras plumarias fueron realizadas por artífices nativos. Eh, a, a los oficiales, que es como se le llama, a los oficiales de la pluma, que son los amantecas, así se llamaban, porque se creía que provenían de Amantlán, eh, se les enseñaba en unas escuelas que se llamaban Calmecac, antes de la llegada de los, de los eh, europeos, este oficio, está eh, este arte en el fondo, y eh, ya, ya iniciado el periodo de la colonia, eh, se, eh, se, se siguió como eh, por iniciativa de los franciscanos, se siguieron implementando estas escuelas, ahora escuelas misioneras, ya no calmecac, pero también dirigidas a los, a los descendientes de la nobleza eh, azteca para que pudieran seguir en el fondo eh, aprendiendo y desarrollando este oficio, pero por supuesto ahora eh, con el propósito de elaborar imágenes figurativas, porque la mayoría de las imágenes que habíamos visto hasta ahora, como en el caso de los escudos, eran abstractas, figurativas, eh, y, y, y de motivos, y de un programa iconográfico cristiano. Eso, esto solo para, para contrarrestar con respecto a... Así que sí, y de hecho se, se ha como insistido en, como en, en las diferencias que existirían entre... La plumaria producía el, durante el siglo XVI y la plumaria producía en los siglos posteriores, XVII y XVIII, que, que siguieron siendo realizadas, y considerando que era de mucho mayor valor eh, estético, artístico, técnico, o como se quiera, la del siglo XVI eh, y no tanto la del XVII y el XVIII, que es como... Bueno, claro. es, es distinto como suele considerarse porque durante el siglo XVI o por lo menos durante los primeros 70 años se marca como esa, esa, esa distancia, todavía estaban vivos eh, sí. lo, lo, lo, los nahuas que habían alcanzado a nacer antes de la llegada de los conquistadores sí. y que, por lo tanto ya habían recibido esa enseñanza que debe haber sido evidentemente mucho más rica en las calmecac, en las escuelas eh, aztecas, que en las escuelas misioneras eh, posteriores. Entonces es como una tradición que, que por más de que haya habido este interés por parte de los misioneros en que se perpetuara, se va perdiendo paulatinamente. Mm. Y después, después nos encontramos con, justo tengo acá para ejemplificar. Sí, eh, Bernardo que está conectada, Bernardo Urrajola nos comenta y, y quizás es buena idea si después se pueden hacer correr un poco las diapositivas para poder mostrar más imágenes. Ah, sí sí, sí, sí, Las plumarias son preciosas eh, las imágenes. Claro, después empiezan a mezclar como está el 19. Acá se mm. empiezan a mezclar con pintura y no sé si lo notan. Puede que uno agradezca como la, que se haya utilizado pintura para para el rostro mm. y las manos, que siempre son como partes más delicadas y más, más difíciles de realizar. Pero pero el trabajo ojo ahí, el trabajo con plumas es, es mucho más desprolijo que el que vemos en las plumarias del 16. Mm. Sí, ¿no? tienes razón. O sea, no, no, no, no logran como un propósito, no, no logran una representación, solamente parecieran cubrir fondos. Como, como, como Seguramente zona, por ¿no? eso tuvieron que acudir a la pintura también, ¿no? Claro, claro. Para, para, la, para los rostros y esos, los pies, mira, increíble. En comparación a esta, a, acá tengo un acercamiento súper bueno, en comparación a esta que es absolutamente increíble el que haya logrado... Este efecto de luces y sombras, Increíble. acá sí. en la línea de la nariz, todo todo acá es pluma. Las lágrimas. Los labios, de... las lágrimas. La de pluma. Sí, y el, el brocado, que eso es algo que también insisten mucho los comentaristas, que es algo que se puede lograr con la pluma. El brocado que es la, la simulación de los pliegues de las telas, que algo bien, bueno, para las personas que, se, que, que, que dibujan o pintan, lo deben saber muy bien. Es algo difícil de lograr, porque hay que hacer todo un juego de luces y sombras, y que curiosamente, a través del uso de plumas, pareciera simularse bastante bien. Acá también en esta mitra se alcanza a ver en la última cena. Estos personajes minúsculos de acá abajo son la última cena. Okay. Este es el trocado del mantel de... De la mesa, entonces, ¡guau!, wow. bonito! Pero sí voy a ir eh, pasando las, las... Gracias, Paula. Si sí. ¿Sí me querés ir tú con la otra pregunta, hay varias... Que no, quieren... me, quedé, me quedé un poco pensando en, el, en la del siglo XIX, que es como también, como ha ido quizás evolucionando la valoración del, del, del arte plumario, y por puro prejuicio mío, mm. ¿no? pienso que en el siglo XIX también, bueno, y también lo ha dicho un poco a Alexandra no, ruso, perdón, que, que en el fondo del siglo XIX ya miraba el pasado con, con un poquito de curiosidad, un poco, hablando eh, de desde el punto de vista, claro, como, como mira, mira lo exótico que te, que te traigo, digamos, entonces como que quizás, no sé, pienso que quizás puede haber habido un interés en, en, en mostrar que se hacía con plumas más allá de una técnica, pero... No, son cosas que... no, no, no, pero esa suposición yo creo que está como bastante bien orientada. En el fondo son, eh, la plumaria es un medio que, que emerge en un contexto en el que era necesario eh, realizar imágenes para la, para la enseñanza, para la evangelización en contexto colonial eh, nuevo hispano y, y donde todavía no se había desarrollado la pintura al óleo. ¿No? Porque, claro. porque no había pintores porque, porque no se traían eh, tantas pinturas más bien lo que se traía grabado y lo que, hizo fue, lo que se hizo más bien fue aprovechar un medio que ya existía y que además eh, causaba mucha maravilla mm. pero pasado un tiempo es la pintura la que empieza a ganar más desarrollo mm. la, la pintura al óleo y la que empieza a responder a, a los gustos de, de, un, de un, una comunidad de un grupo emergente que es justamente el de los de los y las criollas, ¿se entiende? Entonces el sí. criollo ya lo que está, lo que está, a lo que aspiran el 18, sobre todo es al, al retrato, al, a ser representado junto a su familia, la representación histórica y que son motivos para los cuales la, la primaria no, se hace se hace ineficiente, podríamos decirlo. ¿No? Entonces al final van cambiando, van cambiando los medios, van cambiando las expectativas, van cambiando las demandas y van cambiando los grupos sociales que dominan en, en, en los encargos, en el en, en comisionado de las, de las imágenes. Entonces como todo un ecosistema bien, bien, bien complejo, ¿no? en lo que lleva a que un, que un medio vaya como llegando a su, a su ocaso y otro medio como el de la pintura más, tra, más tradicional desde nuestra perspectiva, pero novedoso en ese contexto, vaya en cambio ascendiendo y, y de hecho las, las personas que los pintores eran eh, considerados prácticamente nobles se habla de la nobleza de la pintura mm -hmm. era otro, otra época sí, pues, otro sí. oye paula y, y volviendo un poquitito atrás eh, cuando bernardino sagú eh, cuenta eh, de qué se tratan todas estas idolatrías ¿cierto? con tanto uh -huh. detalle que eso es lo bonito como cuando uno lee los textos inquisitoriales en que se se van narrando los pecados, por ejemplo. Y yo estoy más en esa parte como de, de pecados en los que incurren las mujeres. Se muestra con un detalle que pareciera que el que lo está narrando se lo está saboreando. Esa, esa descripción como, como que sí. finalmente le, lo, lo, lo gozara de escribir eso que está haciendo. Y cuando uno lo lee pasa parecido. Como que cuenta, entendemos que con un fin también de, de, de, de mostrar de lo, lo que está ocurriendo, pero... Pero también, al leer los inevitables, pensar como, bueno, este ya está realmente fascinado con, con lo que está escribiendo. Y, y me gustaría que, que si nos pudieras contar un poco qué, qué dice él de la plumaria. Ah, ya. Yeah. O si dice eh, algo, o no dice sí, nada. sí, sí, sí, sí. O sea, el, el Códice Florentino, eh, de Bernardino de Sagún, como comentaba Jimena, eh, se supone que fue, eh, fue encargado a Bernardino Sagún, pero en él también participaron, y de nuevo conectando con la pregunta de, de, de Daniela, eh, artífices nahuas, o sea, es un trabajo en conjunto. Él, por supuesto, se le, se le atribuye la autoría, pero él insiste en el colofón del libro, eh, en señalar la, la, la identidad de los escribas, eh, por poner un término como medievales, pero porque reciben otro nombre, por supuesto, en el contexto... Azteca de los escribas y de los eh, iluminadores, nuevamente en términos medievales, eh, que participaron en la confección de este, de este manuscrito. Y, y el libro, esto es importante aclararlo pa, para señalar la importancia que tiene la plumaria, eh, es un libro eh, bilingüe, está escrito en nahuatl y en castellano, eh, y además va acompañado de imágenes que, que bueno, como podrán ver, son sumamente interesantes, y tan interesantes como el texto mismo, pero eh, el libro 9, que está dedicado, al menos hay cuatro, hay cuatro capítulos del libro 9, ¿no? está dividido en diferentes libros, pero al menos cuatro capítulos del libro 9, que son el 18, 19, 20, 21, algo así, eh, están dedicados exclusivamente a la plumaria, y curiosamente, eh, al, eh, la, la, en su gran mayoría, no están traducidos del nahuatl al castellano, están solo en nahuatl y acompañados de imágenes. Entonces, algunos autores y autoras han interpretado esa falta de traducción de, estas, de estos pasajes como una falta de interés eh, de, de Sahagún hacia la plumaria, así como las cosas que no consideraba importantes simplemente no las tradujo y las mantuvo en la lengua original. Pero en realidad es al no. revés eh, y en ese sentido me, me, también me resulta reconfortante que eh, Russo lo vea de esa manera. Él señala como la plumaria, eh, como la práctica plumaria era tan... Eh, estaba tan establecida en el contexto en el que a él le tocó escribir y realizar este libro no hacía falta describirla de con mucho detalle, porque era cosa de ir y lo dice así tal cual, es cosa de ir y observar el taller o la, la escuela de ahí a la esquina ¿no? No con esas palabras, pero era algo muy, eh, muy contingente una práctica muy, muy actual Oye eh, Paula ah, Perdón, perdón, perdón dame un segundo así todo eh, así todo, la... Como que las imágenes y también la traducción que se puede hacer del nahuatl, evidentemente, son, constituyen uno de los documentos o de las fuentes primarias fundamentales para la comprensión y estudio de, de esta técnica, de, esta, de este arte. Así que, claro, evidentemente. Y, y conectando con lo que ustedes preguntaban con respecto a, la, a, a lo de la idolatría, bueno, sí, existía una preocupación de que esta fascinación por los materiales de, de, y por la apariencia y por. por la belleza, en el fondo las obras plumarias pudieran llevar a la, la idolatría, pero, pero no fueron objeto de destrucción ninguna de las piezas plumarias realizadas en el contexto eh, novohispano. Y las prehispánicas que se han perdido se cree que están en el fondo del mar o, o que todavía no han sido identificadas. Están, hay una, de hecho muy famosa, que apareció en una <coughs> tienda, poco menos que de reposar en Francia hace algunos, bueno, varios años ya. O sea, no, a lo que voy es que no, no fueron como objeto de iconoclastia en ningún caso lo que, lo que sustenta la idea es que más bien se las consideraba inocuas como que lo, la, la, la, la amenaza era percibida más bien en las estatuillas, en los mismos códices prehispánicos y sobre todo incluso en el códice florentino que fue, que fue censurado por, por Felipe II o sea, después de tantos años de trabajo y, y, incluso pese al tremendo valor como antropológico que tiene, eh, fue, fue censurado, así que es, es por ahí, eso, eso, eso pensaría yo más bien, yo creo que consideraban como efectivo este, este, este trabajo de exorcismo, y, y no veían por lo tanto que fuera posible que suscitara eventualmente la, la idolatría, e insisto, se buscaba que las imágenes ayudaran a, a la memoria, no, y no, en cambio, que fueran como objeto de, de, de devoción. Que, que son, y, y por eso conectando con lo que mencionaban de los íconos, no, no cumplían el rol, la función que tiene el ícono, en ningún caso. No se buscaba que la cumplieran tampoco. Y ahí uno puede identificar como estrategias visuales que apuntarían justamente a que eso no, no, no ocurra. Sí. Yo te quiero leer otra pregunta que tenemos en el chat. Tenemos por lo menos dos más. Pero antes de eso no me aguanto preguntarte, Paula, porque también lo había pensado como pensando en la sesión de hoy, si se sabe si, si las mujeres de alguna manera tuvieron alguna relación especial con, con este arte, tanto quizás en la creación, pero quizás también en los usos, o, o no, no se sabe. Eran Ay, fundamentalmente no. hombres... ¿O no hay una relación...? No se sabe. O sea, yeah. las, se sabe, las escuelas, las y las escuelas misioneras eran para mujeres y hombres. Yeah. Eh, yo creo que ahí se hacía más que una distinción de género, se hacía una distinción social. Porque en ambos casos era para eh, los descendientes de la nobleza azteca, como la gente, la gente como acomodada yeah. dentro de ambas comunidades. Eh, no... no no, son hay, obras no hay una relación ya, claro, sí, especial, son obras digamos, así que es ya. difícil, sí. Mira, no. Javiera Paula, preguntaba hace un ratito en el chat, dice, Buenas tardes, más que una pregunta, me cuestiono por la clasificación de obra de arte, que más bien es un objeto simbólico, como que se occidentalizan estos objetos simbólicos. Puede ser que se vea eso, ¿no? Como ese tránsito que tú ya nos mostraste sí, después, sí, para poder sí, entender o sea, que no dejan no, de ser claro. hermosos, de observar y tocar, claro. sí o sea, absolutamente de acuerdo con, con Javiera. Yo creo que al final, cuando uno, uno habla de arte, o arte plumario, o arte precolombino incluso, es porque está sumamente instalado en el lenguaje eh, ese tipo de denominación para referirse a cualquier, no sé, artefacto eh, que, que, que manifieste, no sé, algún grado de expertise en su ejecución. Esto, por supuesto, pensándolo desde una perspectiva bien eh, como conservadora. Pero, pero claro, en realidad el paradigma que debiera imperar para el análisis de estas imágenes, de estos objetos, es el de, los, el de la imagen, como entendía en términos más globales, y no el del de arte, que es más bien una, una construcción occidental y, y, y a la que en realidad no responden estos eh, objetos, porque la función, como tú bien dices, no es necesariamente estética, sino que es más bien cultural devocional, no en el caso de la pluma claro. insisto, memónico didáctico, evangelizador. Incluso muchos de estos objetos servían como, como regalos, como ofrendas, como, sí. como en, en agradecimiento, como una de las mitras. Eso es un detalle que no, no alcancé. Así que sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la, la denominación de la plumaria como arte es definitivamente conflictiva lo que no, no, no quita ahora, tratar las imágenes no, no, no, no significa que no estén como que, que no sean maravillosas, que no sean claro. eh, bellas, alucinantes claro, pero claro insisto, es una occidentalización esa eh, denominación Vas tú Jiménez con la otra pregunta en el chat sigo nomás leyendo no sé si quieres seguir tú Jiménez eh, Benjamín... Benjamín, ah, Benjamín, creo que estaba preguntando, no sé, Benjamín, acerca de la mitra, ¿no? Cuando pregunta, el uso de las plumas en esta pintura sería la muestra o representación de un espacio intermedio de la visión del Papa Gregorio, así como la figura almendrada medieval en Europa. Claro, yo creo que se está refiriendo ah, a, la, a la, mitra, ¿no? la mitra que está como en una, en esta especie de, de claro, de la mitra que está en esta mandorla, ¿no? ¿Que, ¿Esta? ¿Sí? Esa Benjamín, ¿no? Parece... Bueno, es la única que mostré. después le en todo caso. <risa> Mira, no lo había principio? pensado... Ah, no, eso. Que están est est bueno, esta mitra y esta son iguales. Eh, no parecen iguales porque los colores son distintos, pero la figura, o sea, el, el motivo es el mismo. Y después está esta mitra, que es la... Qué bonita que este son, eh, el árbol de son que demasiado es lindas. Preciosa el Pasar. Pero si entendí bien a Benjamín, yo creo que se refiere a esta forma, que, que uno podría considerar como um, almendrada, de cierta manera, ¿no? No sé si Benjamín a esto te refiere, y que en ese sentido, todo lo que está en su interior, eh, vendría a estar como al, al, al, al, como, como al interior de esta... Pero me, ¿Mandorla? Parece que puso, ah, no, me parece que es como la imagen, la primera. Sí, imagen. Yo creo que se refiere como, más que visual, ah, la, la mandorla, que podría aclararnos aquí, Benjamín, pero creo yo que se refiere como, claro, lo que, lo que él plantea como el uso de estas plumas, que inmediatamente, creo yo, lo que decías al principio, Paula, como que remite a revestir a lo material de un carácter sagrado, Así como mientras vemos en el arte medieval directamente o esa figura ah, Almendrada, se nos está señalando sí. que lo que está ahí no es un objeto de presencia física o de percepción física, sino de claro. visión interior. Si en ese sentido, no sé si estoy interpretando bien a Benjamín, eh, perdón por el da lo mismo, si lo, es lo que tiene que ver además con el chat. La, era no, la no, pintura no. de la misa de Gregorio, dice, ahora aclaró. Ah, ya, ya, ya, ya. ya. Eh, que está acá. Oh, se me perdió. Sí. Pero efectivamente, aunque sea en las, en las mitras que, que mostró Paula, se ve efectivamente una separación del espacio eh, de, Esa del fiel y del de lo... Está. Mm. No, no, eh, no lo había pensado, eh, pero de todas formas lo que claro lo que aparece al interior de la, de la mandorla de este como recurso que es como prácticamente un recurso gráfico dentro de la representación medieval suele ser la mayoría de las veces si no me equivoco la figura de, de Jesús es, es, es la visión de Jesús eh, el Jesús Entonces en seña. mandorla sí. claro como, como claro la epifanía como bien dice Daniela como algo que no tiene una presencia física la misma presencia física o no estaría el mismo como plano con, eh, con respecto al, al, al espectador. Eh, no sé, yo, yo no, no, no he encontrado como textos que, que apunten a que el uso de la pluma tendría que cumplir una función equivalente en ese sentido, como que todo lo que es representado en pluma es algo que se está eh, visionando y no en cambio algo que estaría teniendo una presencia una presencia física, eh, porque se utilizan también plumas no solamente para representar a, esta, a Jesús o la Misa de San Gregorio, como lo que estamos viendo, sino también, lo conversábamos con Jimena, eh, hay representaciones de San Bernardo de Claraval en, en plumas, mm. hay una representación de San Andrés Increíble. en plumas, la Virgen María, claro, o sea, y no sé si todos, eh, que en todos esos casos responderían como a un uso, un uso claro. en esa dirección. Pero me parece de todas formas eh, interesante y, y, y hay en las mitras también mandorlas. O sea, eh, hay un sí, vamos a ver si aparece por acá. Acá. No sé si me alcanzan. Mucho se alcanza. se ver eso, pero es esta, la que aparece acá. Sí, no, y se ve además con, con esas especies de, de flamas típicas que han como... Sí, sí. Sí. Pero, sí. Pero me gusta la... O sea.. Yo creo que es como muy aceptada la aproximación, en el fondo atender a, a, los, a, a la pluma como recurso, atender a los otros recursos que se combinan con la pluma o los recursos que están siendo sustituidos por el de la pluma, eh, porque me parece que para un análisis de estas piezas eh, es muy importante atender a los motivos, pero también y principalmente a las técnicas, los materiales y, y, y esos recursos. Entonces, me parece que es una muy buena manera de, de plantearlo, muy coherente en ese sentido. Con lo que la pieza exige, pienso yo con lo que las piezas exigen. Así que por ese lado. Y me voy a tener ahora en esta, en esta que no habíamos visto, que, que fue celebrada el árbol de Jesse eh, Esta es la única mitra en la que se representa este motivo. Se supone que del otro lado estaba el árbol de la vida. Es bien interesante también como el árbol de, de la vía es un motivo muy importante en el contexto azteca, eh, y se establece de alguna manera una equivalencia como un, un símil con, con este otro árbol, que es más bien de proveniencia europea y cristiana, y que representa bueno, eh, toda esta serie de personajes que, que, que provienen del Antiguo y Nuevo Testamento, y que, cuyo punto culmine es la, la Virgen María sosteniendo el, al niño Jesús. Y, y el árbol de Jesse bueno, Catañera también lo saber muy bien, eh, es, es un motivo mediante el cual se trataba de establecer el cristianismo como continuidad legítima de la... Claro, una genealogía. Claro, de las religiones eh, abrahámicas. Entonces, eh, es, es muy interesante que este motivo, insisto, con el que se insiste en la, en la continuidad, eh, en, en esta arraigambre en el fondo, eh, sea una cara de un, de un objeto que tiene dos caras y en cuya otra cara esté este árbol eh, que es más bien de proveniencia azteca. Desgraciadamente no hay imágenes de ese árbol de la vida que estaba de la otra cara de la mitra porque se perdió. Pero, pero bueno, son en el fondo dos, dos, dos árboles, eh, dos árboles distintos, pero que insisten en establecer conexiones que no son solamente entre... Eh, lo prehispánico y lo, y lo colonial, sino también entre lo prehispánico y, y nuevo y antiguo testamento. O sea, está todo lleno como de, eh, Como que no deja de... independiente por supuesto, que estamos en un contexto de, de dominación, de colonización, en, en, que más que encuentro es, en realidad también de, de, de niveles importantes de, de, de violencia, eh, no dejan de ser como... como Interesantes las estrategias utilizadas, porque hay, hay como mucha. Bueno, como apunta justamente al establecimiento de imágenes, de, de, de, del diseño de una imaginación, ¿no? Que, que responda a determinados fines, pero, pero que recurre a las imágenes con mucha inteligencia al fin. Alguien preguntaba también, me estoy buscando ahora. Eh sobre un tema que yo creo que es bien central, que es la relación que tú ya mencionabas con, entre estas imágenes y la memoria. Eh, estoy buscando... César dice, buenas sí. tardes, ¿qué relación hay entre estas imágenes con la memoria en la cultura precolombina y colonial? Saludos desde Mérida en Venezuela. Entre la memoria eh, precolombina y colonial... O quizás la relación sí. que tú señalabas al principio, el uso de estas imágenes en relación como, con la memoria, como un recurso memotécnico. ¿no? Ah, y yo creo okay, que a eso okay. vamos a volver también después en el ciclo. Sí. hace como otro de los hilos conductores. Sí, ¿cierto? sí. La relación entre la imagen y, y la memoria. Sí, sí, sí eh, es muy bonito eso. Eh, lo que se sabe de, de, de estos códices, ¿no? de, de estos libros, que suerte de libros que existían en contexto azteca antes de la llegada de los europeos, es que, eh, y de las pinturas murales que realizaban, es que funcionaban, no funcionaban por sí solos, sino que tenían que ser eh, leídos ¿no? por, por eh, ancianos que están eh, evidentemente capacitados para realizar eh, esas lecturas, a las que se les llama... Eh, en, en otros términos, pero sabios. Y esas, esas lecturas de esas imágenes, ya sea de los códices como de las pinturas murales, se realizaban eh, indicándolas con una vara y, y en la medida que se iban señalando las diferentes imágenes, se las iba leyendo. Y en realidad la manera en que se refería a esa lectura era hacer cantar las pinturas. Y las pinturas mm, estaban al bonita. interior de unas casas, que eran las casas de las pinturas, sí, es, es, es muy bonito. Y nuevamente... Y acá, claro, entra en juego Pedro de Gante y, y Diego Durán, que es como su, su discípulo principal, eh, sabiendo, por supuesto, porque para los franciscanos eh, era sumamente importante el conocimiento de la, de la cultura que se intentaba evangelizar y, y desde la perspectiva de los colonizadores, la cultura que se intentaba dominar, sabiendo en el fondo que existía esta práctica en el contexto prehispánico, eh, el, el, los procesos evangelizadores siguieron un poco esa misma, esa, misma, esa misma lógica. Y por eso es muy célebre, desgraciadamente no lo incluí, es muy célebre un grabado realizado por Diego Durán, pero que forma parte del libro eh, eh, Retórica Cristiana, del mismo, pero en el que se representa a Pedro de Gante haciendo ese mismo ejercicio. De, mostrando imágenes con una vara mm. ya ante una enorme congregación. ¡Qué bonito, Paula! Nativa, claro. Gracias. Mm. Y, <risa> pero, pero en este caso ya son imágenes, en el caso de ese grabado por lo menos, son imágenes que, que muestran eh, la, la, el ciclo de la pasión. Pero, pero también... Un relato y una, una pasión. Y imágenes sí. es movimiento también. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, claro, hay una... No sé, me imagino que la pregunta de la memoria es, es muy amplia, uh -huh. pero en términos memotécnicos, en términos didácticos, claro, hay, hay, se hacía un uso de las, de las imágenes eh, justamente para, para, como, eh, como un medio de, de, de registro y, y, de, y de archivo, en el fondo, de las historias, de las tradiciones, de las de la manera en que llegaron los diferentes pueblos a los diferentes lugares, entre otras, a, a, a mismo los mexicas, a Tenochtitlán, para no ir más lejos. Eh, y, pero pero, pero la, el, el hacer vivas esas historias, como el ejecutar esas historias, leerlas, interpretarlas, era, era una acción conjunta entre imagen y texto oral y, por supuesto, movimiento. Entonces, el, el, la práctica evangelizadora recurre como a esas mismas tríada ¿no? de movimiento, imagen, oralidad. Sí. Entonces, eh, claro, la, como que la parte amarga es que hay, hay, una, hay, hay toda una serie de historias, los calendarios, lo, los libros adivinatorios, las festividades, todo lo que tuviera que ver con la religiosidad azteca, evidentemente se pierde, es, se destruye literalmente, pero las prácticas se perpetúan, ¿no? aunque sea en provecho del evangelizador, el colonizador, pero, pero por lo menos está esa práctica... Que, que, que le resulta familiar y en la que pueda asirse, en el fondo, la, la, eh, la, la población indígena para, para seguir teniendo como una suerte de, de sostén dentro de esta civilización que se está como rearticulando. No, no sé si se, se entiende. Sí. sí, perfecto. Y, ¿Y ahí a eso se una... refería a la pregunta, dice César. Sí. sí. Ah, ya. Ah, ya. <ríe> <ríe> Estamos fascinadas con, con las imágenes que muestra y lo que nos comenta sobre ella, tanto como los primeros cronistas que vieron esta imagen por primera vez. Eh, pero tenemos que ir cerrando ya esta, esta conversación y, y vamos a leer una última pregunta que es un poco más es que, que es específica de Pablo, que quisiera leer su comentario primero que, y, y después la pregunta que, que hace él, que hay otra persona que también tenía la misma pregunta, que dice hermosas imágenes, opino lo mismo, Tan parecidas a las europeas y a la vez de producción tan distinta, con cambios que se ven mejor de cerca. ¿No quedó ningún ejemplo de trabajo previo a las misiones? Claro. Ah, como de plumaria prehispánica. Claro, yo creo que se refiere a eso, no sé, Pablo. Sí, sí, sí. Que me... Eh, lo que igual, Si me da un segundo, eh, eso es lo bueno de, de hacer estas presentaciones por su. Eh, que lo busco al tiro. una buena pregunta, claro, y, a, y ver si se aprecia alguna diferencia, si hay de las primeras realizaciones después. Hay un libro bien interesante acerca de, de la memoria, de, que, bueno, quizás lo conoce César, que se llama Memosina Novohispánica. Sí. Que lo escribió uh. Linda Baez Ruiz y justamente ahí trabaja ese asunto de la imagen y, y el arte de la memoria en la Nueva España como dice su nombre. Lo tengo lo tengo acá. Sí, yo creo que acá van a... Ay, qué bueno. Sí, la... Me juegan unas malas pasadas de repente PowerPoint y, y se, abre, se abre muy... Oye, ¿y esto no, no era arte vegano? <risa> no podemos decir que... <risa> a, todo esto, sí, a todo esto el penacho de, el tan célebre penacho de Moctezuma eh, según se ha determinado no es de Moctezuma y tampoco era un tampoco era un penacho ¿Cómo? se usaba como diadema pero bueno, también hay una hay una eh, como armadura que está conservada acá lo tengo que está conservada en también en Viena y que se presumía que era de Cortés y también se ha determinado que en realidad podría haber sido cualquier otra figura. Solía pasar esa como ese entusiasmo por... Bueno, miren, en respuesta a la pregunta de, de Diego, esta es una... Perdón, de Pablo. Esta es una ilustración, es una acuarela, pero es muy fidedigna con respecto a las piezas que se han conservado, las piezas plumarias que se han conservado de diferentes eh, culturas latinoamericanas. A mí me encanta, personalmente, la la, la fue realizada en Stuttgart en el año 1599 y retrata una procesión real en la que las personas parece que realmente se vistieron con todos estos objetos eh, de procedencia americana y todos hechos de pluma. Entonces, estos son los escudos que, como podrán ver, son muy parecidos a los que les mostré. Se llaman chimali en, en, en, en Nahuatl. Estos son mosqueadores, eh, pero funcionan más bien como abanicos, no necesariamente para espantar moscas, eh, y también están hechos de plumas. Y estas son túnicas, túnicas, y, y, lo, lo de arriba sobre todo, son túnicas, y de, no de, ade de además, que es lo que se usa en la, en la cabeza. ¿ya? Entonces, el penacho ya lo habíamos visto, es como la imagen más emblemática de la plumaria prehispánica y, bueno, se conserva hasta el día de hoy en el Museo de Etnología de Viena, lo cual no está exento, por supuesto, de polémicas. Pero estos son otros objetos plumarios. Estos son objetos plumarios, por ejemplo, de la cultura, de la cultura Chimú, ¿ya? que son cetros. Como los que portan, no, acá no está ninguno, otra parte de esta misma corela que porta. Son cetros y que se llevaban con las manos y de hecho son cetros que curiosamente imitan flores. Y este en particular, bueno, este está, en, está conservado en, en el Metropolitan Museum, pero este en particular tiene una imitación de abeja como colgada acá. Entonces es como una especie de flor que van batiendo y la, la abeja va como... A como pendiendo de una varilla, y entonces parece que cuando lo mueven, la idea era que pareciera que la abeja va rondando, la flor es muy, es muy bonito. Como y, con, como con es, vida. Como con vida. Claro. Y esta es una, una, túnica, una túnica de plumas, pero esta es de la cultura Tupinambá y es de plumas de, de guacamayo escarlata. Entonces, ¿Y ¿sí las bordaban? Las anudaban, eh, le hacían como un pequeño doblez en el tallo de la pluma y, y, y, y las cosían, tenían como un, un, un modo, como un sistema de anudamiento especial. Yeah. Para estas cosas, acá las anudan, todo esto es anudado, pero las eh, obras plumarias novohispanas son adheridas, son pegadas, son pegadas con, con una cola que se hacía de bulbo de, de orquídea. Entonces, esa diferencia igual es crucial, porque, porque y, y yo creo que en ese sentido es muy notoria la, la diferencia entre la plumaria prehispánica y la, y, la, y la colonial, porque la prehispánica son objetos, son atuendos, son atavíos, son mantos, son, son cetros. Eh, lo, único, lo único parecido, levemente, a, a, a una imagen son los escudos. Eh, y que además... Ahí lo, lo deben haber visto en el texto de Alessandra Russo, eh, debían, ser, de, debían cumplir una función como bien eh, específica, o sea, no es un escudo que pueda protegerte realmente de, no sé, de, de, de, del garrote, porque son garrotes de, de una tribu enemiga, pero son eh, evidentemente objetos que deben haber como desconcertado perceptualmente a, a, a, a la persona con la cual te enfrentas, ¿no? porque la pluma nuevamente tiene un brillo eh, especial, son colores que no son los del cuerpo humano ni los de sus atuendos, en otra forma, en fin, como una cosa como muy, muy desconcertante perceptualmente, hay que verlo por supuesto iluminado al sol. Entonces, de nuevo respondiendo a Pablo, eh, son de este orden de cosas la, la, los objetos plumarios prehispánicos, insisto, los lo, lo, eh, mesoamericanos son más, desgraciadamente no los tengo todos reunidos en una presentación que pueda abrir ahora, eh, de repente, pero, pero no llegan a ser más de 10, 12, porque desgraciadamente no se han conservado. Andinos se han conservado más, sí, y, y hay algunos que tú podrías ir a ver, incluso en el Museo Chileno de Arte Precolombino, hay una colección plumaria que, que es bien espectacular, hay máscaras, hay, hay eh, mantos, hay tabardos, sí, sí, yo, yo, lo, los incentivos, los incentivos que los vayan a ver, porque es, por supuesto es distinto a verlos en diapositiva. y hay... Eh, y hay plumaria amazónica, como estos mantos, que, que son fabulosos también y que se usaban para ciertas eh, ceremonias de celebración posteriores a las batallas. Y que los jesuitas, en este caso no fueron los franciscanos, los jesuitas incentivaron mucho que se siguieran siendo realizados, pero para enviar de regalos a determinadas figuras en el contexto europeo. Ahí aparece como representado con un manto similar. Pero... Insisto, no son imágenes. La plumaria prehispánica no representa imágenes. Ajá. Es abstracto u, u objetual. ¿Entiendes? Claro. No la única excepción... Claro, no es figurativo. La única excepción es un escudo que representa un, un, un coyote, pero el resto es todo, todo abstracto. Entonces, este mm. paso a la, colonia, a la plumaria en nuevo a la plumaria colonial, también es un paso del objeto plumario a la imagen. Mm. Tiene esa... Tiene, eh, así de rotundo es, ¿no? ah. es. Es de esta lógica, de la diadema, claro. en el este caso de la cultura bororo, también en Brasil, a la, a la imagen. Que, que, que, que, y volviendo un poco la, al comentario de Javiera, que cumple otra función. Súper interesante eso, ¿eh? es, ese sí. punto. De transformación, sí. sí. Claro, todo ese tránsito, que como la pluma torna la... <risa> también. Muy la transformando, bien. claro. <risa> <risa> bueno, Paula, muchísimas gracias. Vamos a, a ir cerrando esta, esta sesión eh, para... supongo que no, nos quedan muchas preguntas, pero sobre todo, me, me parece que todos y todas hemos quedado bien maravillados mm. eh, de ver esto, de... Muchos lo estamos viendo por primera vez y, y te agradecemos compartir tu conocimiento, compartir tu trabajo y muchas gracias a todas y a todos también por haber participado de, esta, de este ciclo. Y los esperamos, las esperamos, les esperamos eh, para el próximo, ¿no? no, ¿no? El con una 20 de, sobre la melancolía. Vamos a hablar de la melancolía con... El filósofo y músico Diego Civilotti y con el psicólogo eh, Alejandro Soto que han trabajado esos temas por una parte de la perspectiva eh, de la filosofía y la estética eh, de parte de Diego y justamente de, de parte de Alejandro desde el psicoanálisis. Así que vamos a, a estar conversando acerca de ello. Muchas gracias Paula. No de qué. Paula, muchas gracias. gracias. <ríe> Excelente iniciativa. Sí, gracias a sí, todos y a todas. Bien, muchas gracias. Cuídense y nos vemos la próxima sesión. Ojalá. Adiós. Gracias. Chao Jorge. Bueno.